Hola todos ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Te traigo un nuevo juego que se llama Captain Bombs Que es de supervivencia Así que, nuevo juego, menos mal que este está en castellano Wow, con animaciones y todo Espero que se vea bien, eh Ahí, ahí, ahí Vale Son como unos piratas Oh, tiene animaciones y todo Oh Vale, me he quedado en el fondo del mar Hola, oh, hermosa Está bien, eh, me gusta Chulo. Vale, estamos en una isla. Wow, se ve muy chulo, ¿vale? Hay que ir para allá. Y tuyo que hay que ir hacia donde está esta personita, señora. Espérate. La sensibilidad es un poco. Demasiado sensible. ¡Señora! ¿Tienes mucha hambre? De estar vivo Mucha suerte, perdón Pero si quieres sobrevivir tienes que encontrar agua No te preocupes, te ayudaré a mantenerte con vida Tráeme los siguientes artículos, ¿vale? Fibra, piedra pequeña y rama Vale Fibra, piedra pequeña y rama, vale, ok Es muy, como muy sensible, mira, mira, mira Esto sí, solo Y es como muy sensible, ¿sabes? La sensibilidad del ratón yo la hubiera cambiado, pero bueno A ver, recoger No sé cuánto me ha pedido, la verdad eh, Vale, fibra, rama y piedra Vale, necesito piedra Que están aquí. aquí Aquí, aquí, aquí, aunque ya la llevo, ¿no? La llevo en la mano, pero bueno Ah, vale, primer trabajo es sobrevivir Ah, que estoy recogiendo... No, espérate. Coge las ramas estas. Que no las has cogido. Ahí está. Ramas. Más fibra. Madre mía, la sensibilidad del ratón. Es increíble. Y vamos para allá. Menos mal que se ve bien. Porque si no... Ahí, ahí, ahí está. Ahí está la muchacha. ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Muchacha! Oye, gracias Cuerda, piedra afilada Te he dado todos los materiales que necesitas para crear un hacha de madera Vale, recoge los cocos de las palmeras para mí con tu hacha de madera Después de eso te mostraré cómo comerlos Vale, o sea, esto es como si fuera un tutorial, ¿no? Vale, esto es como si fuera un tutorial Entonces necesito crear una mesa de crafteo Supongo, no lo sé eh, Puede crear nuevas herramientas Con los materiales de tu inventario ¿Vale? De volación. Herramientas Aquí Herramientas Aquí, ni mesa de crafteo Ni nada, en el suelo mismo, venga En el césped Oh, sí que es como el Minecraft Mira, mira, mira, qué bueno ¡Qué bueno! Vale, entonces tengo que ir... Vale, es parecido al Minecraft... Pero de otra manera... Me mola... Me está empezando a gustar este juego... que flipas! A mí es que los juegos de supervivencia me molan... ¿Qué haces saltando? ¿Qué haces? Estás a punto de morir de sed... Gracias por el aviso... ¿Puedes beber agua de coco si perforas un coco...? Gracias por detallar que es el coco lo que hay que agujerear, y no el suelo, con tu cuchillo de piedra. Eh, porque aún no lo tenemos de diamante. ¿Vale? Buen dato. Eh, después de eso, puedes comenzar... No, después de eso... Puedes comer, el resto si lo cortas en trozo. Bueno, bueno, bueno, que no somos viciados este juego que es parecido al Minecraft. Vale, entonces esta herramienta la pongo aquí. Esto lo pongo aquí. ¡Buah! Esto, esto está súper bien. También te digo, la sensibilidad del ratón es un poco... Me refiero a que es demasiado sensible el ratón. amigo mío! Vale, entonces... Y ahora con este coco... Ya me dirás, ¿tú cómo he hecho un coco bebible? Ya me dirás tú cómo se craftea Si tú sabes craftear un coco bebible Si tú sabes craftear un coco Déjamelo en los comentarios De la nada Sin cogerlo de las palmeras ¿Tú sabes hacer un coco? Sin, sin nada Sin tener nada en el inventario Déjamelo en los comentarios Porque esta chica parece ser que ha podido Vale, entonces ahora en teoría ya está, ¿no? Para ahora tengo que hablar con la mujer, supongo. Va. Vale. Si quieres sobrevivir, debes tener como. Debes saber cómo usar una espada, ¿vale? Encuentra mi espada de madera de entrenamiento e intenta golpearme. Si ganas la pelea, te daré la, una verdadera espada pirata. Esa espada era mía en el pasado, pero ya no peleo. Y quieres que te pegue yo a ti. Pues esto va a ser divertido. Esto va a ser divertido. Tú, tú, tú, tú, tú. ¿Me puedes explicar dónde está su espada? Chicos, se viene. ¿No? <risa> se viene, se viene. Y ahora que le quería. Ahora que le tengo que golpear, no viene. Señora. Pss, pss. Mira, mira, mira cómo ha huido. Mira cómo ha huido. Ya me ha dicho que le pegué. Que conste Yo no he hecho nada Mantener atención ¿Cómo se golpea aquí? ¡Uf! ¡Uf! ¡Que se enfada! ¡Que se enfada! ¡Que viene! ¡Que viene a por mí! ¡Chocorro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Uh, wow, wow, wow, levanta, levanta, levanta. Corre, corre, huye, huye, no mires atrás, huye. ¡Socorro! Uh, uh, uh. ¿Vale? ¿Buena? ¿Buena? ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Ya, vaya mareo, me estoy, me estoy mareando, ya lo sé Lo sé Es un poco lío Ya, era un poco mala, lo sé Pero, ¡date quieta! Dios ¡Ay, Dios mío! ¡Que me queda poco! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vamos a morir! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Patos, ayúdenme! Estado 20%. Dios, este me mata. ¡Dios! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale Ya está, ya está, ya está. Se ha cabreado, eh. Se ha cabreado la mujer esta. ¡Oh, ¡Dios mío! Vale, vale, levata, levata, levata. Pero es que no me dejan. ¡Dios, Dios! ¡Ay, que me voy para el otro barrio! ¡Ay, que me voy para el otro barrio! Vale, recupérate, recupérate, recupérate. recupérate. ¡Pero si es que no haces nada! las que estás haciendo, yo que no sé, intentando sobrevivir ¡Pero por qué no lo hace! ¡Pero por qué no lo hace! pero uh, wow. si ¿Sí se ha recuperado ¿Qué dices, chaval? Me voy a morir uh, Se me rompió el hacha, Se me rompió la espada Vale, otra vez Tengo que pedirle otra vez la espada ¡Socorro! ¡Señora! ¡Señora, que se me ha roto la espada! Gracias ¡Oh, nos hemos merecido la... ole los caracoles! La tenemos, la tenemos. ¡Ah! Creo que lo he pillado. Vale, vale, vale, vale, vale. Es muy difícil, ¿eh, pescar? Ya me pueden dar una recompensa buena, ¿eh? ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Uh! ¿Qué es difícil? Está complicado, pero me mola, chicos. Me mola. Vale, hay que mantener la atención. Hay que darle botón derecho para tener la atención del P. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta vez lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Uh! Vale. ¿Te imaginas que pesco, que pesco un tiburón? <risa> Será muy difícil, ¿eh? Pero... Eh, vale, necesito... Madera... ¡Buah, me está encantando este juego, eh! Madera y piedra pequeña, vale Me encanta, ¿eh? Me encanta este juego, chicos No sé a vosotros, pero a mí me está gustando mucho eh... ¿Cómo era para el inventario...? No, esto, esto es para. Esto es para tirarlo. Paneles. La, el inventario es con la I, vale. Ok. Entonces. Dejo. Dejo, dejo, dejo, dejo, dejo, dejo. La caña de pescar. Vale, porque por ahora no la voy a necesitar. Eh, como esto es diferente al Minecraft. Aquí arriba voy a poner lo importante. ¿Vale? Lo que estaría bien que no perdiésemos. La caña de pescar La... La espada. El hacha. ¿Y sabéis lo bueno de todo esto? Que esto no se gasta. Bueno, sí, sí que se gasta, sí. El cuchillo sí, pero otras herramientas no se gastan. No, espérate. El cuchillo me lo dejo en la mano. ¿Vale? Porque a lo mejor para defendernos y tal nos va a venir bien. El coco... Oh, con el botón derecho Vale, vale, vale, vale Ya lo he pillado, ya lo he pillado con, eh, Aquí lo voy a poner el primero Esto lo pongo aquí en medio eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vale, entonces eh, Necesito mmm, Piedras ¿Vale? Y madera Por lo tanto Me he dejado la, el hacha <ríe> Me he dejado el hacha y no tenía que haberla dejado. Vale, vamos a pillar. Maderita. Bueno, bueno, bueno. Me mola, ¿eh? Me mola bastante. Hoja de palmera. Madera. Vale, tenemos bastante, ¿eh? Huevo crudo. Huevo crudo, no, eh. Cosco crudo, perdón. ¿Lo he recogido todo? ¿Qué ha pasado? ¿Lo, lo, ¿Lo he recogido o no lo he recogido? Vale, madera Sí, lo he recogido Amigo mío Así es como se hace el pescado, chicos Pescado en la hoguera Vale, y déjame que Pille el otro pescado Porque lo tengo aquí Recoger Pescado crudo Tabulador Pescado cocinado y hacemos el segundo pescado vale. voy a intentar tener el máximo de comida posible Serpientes en la isla, gracias por el aviso Y habrá más que en otras islas, vale Hay más islas, eso es bueno Necesitas aprender a matar serpientes Es demasiado peligroso usar tu espada para hacer esto Puedes encontrar mis lanzas en el patio trasero, vale Perfecto Chicos, nuestra misión es ir a por serpientes Así que... Eh, Podemos finalizar el vídeo matando serpientes, ¿eh? Ir a, yendo a por serpientes ¿Dónde puede haber una? Um, mira, ahí hay una Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado. Uh, Uy, que viene Señora, vengo, vengo, vengo en son de paz, ¿eh? Tranquilízate Uf. Uh. Eh, ¿Dónde ha ido la lanza? Eh, no, no, no tengo ni idea No sé dónde ha ido la lanza Las cosas como son Vale, ha ido aquí Bueno, se ha puesto aquí Vale eh. ¿Hola? ¿Serpiente? No, no me ataques, eh Venga por mi lanza que, claro, como no tengo el puntero... Sí. Al... Pero, ¿cómo...? ¿Cómo hago yo para...? Buah, que me da un miedo acercarme. No le puedo dar con el... Con el pincho o algo, no le puedo dar con esto. Oh, oh, oh, oh perdón. Vale, per vale, vale, vale, vale. Dios, ahora sí, ¿no? Claro, cuando ya me ha pegado, cuidado. Um, no sé qué ha pasado No sé si estoy apuntando bien O estoy apuntando mal ay, Es que me da un miedo No quiero acercarme mucho ¡Oh, ¡Ay, señor! Vale, a ver Vale, da Estoy acercándome Oh, lo he conseguido W Eh, eh, eh, eh, eh ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo? Hay otra, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Hay otra, verdad? Ah, no, no, no es que haya otra. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Nos uh, pues estábamos muriendo de sed. Madre mía. Vale. Vamos a comer los cocos. Come, recupérate. Porque eso es importante. Ay, Dios mío, de y mí, de mi corazón. Vale, ya está. Ya estamos al 100%. Entonces... Cuidado, vamos a por la segunda... Vale... Uh Recoger... Espérate... Ahí es que quiero intentar conseguir la segunda... Vale, hay que, hay que acercarse un poco más, ¿eh? ¿Vale? ¿Pero por qué no? ¿No le atinas o qué? ¡Oh, oh, oh! Dios! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea ¡Pero no te vayas por ahí, chiquilla! Es por aquí Espérate Espérate que encima eh... No, así no se hacía ¿Cómo se hacía la... esto? Los cocos, los cocos Los cocos Sí, porque veo yo que Ay, Dios mío De me mí, de mi corazón Vale, vamos a hablar con la Con la naturaleza mujer Según el juego Hola, señora naturaleza mujer ¿Cómo está usted? ¿Bien? Ay Tengo una última petición Para ti Construye una balsa y salva a mi amigo de la cárcel en la isla opuesta. Vamos bien. Tendrás que robarle la llave del, al guardia de la cárcel. Bueno, menuda misión. Salva a Jack y tráemelo de vuelta. Te daré un secreto si tienes éxito. Yo creo que esa misión estaría bien que la hiciéramos en el próximo capítulo. Así que... Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like ahora. Han puesto una animación muy chuli. Suscríbete si te gusta mi contenido para ver más. Y nos vemos. Deja, por cierto, en los comentarios qué te ha parecido. A mí me ha parecido bien. A mí me ha gustado. Espero que a ti también. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, sí.